Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ibelis y si eres nuevo en este canal, bienvenidos a mi canal Ibedor TV. Mis amores, sé que llevo meses sin subir video Lo sé, los tengo abandonados La verdad no quisiera tenerlos abandonados Por eso estoy haciendo este video hoy para ustedes En estos meses que estuve ausente La verdad que estaba bastante ocupada Concentrándome en algo importante Que ya tenía fecha Luego de eso estuve bastante triste lo cual no me sentía motivada Para seguir subiendo video Aún sabiendo que me encanta hacer video Esto me fascina realmente Pensé en abandonar youtube pero ver a ustedes que seguían apoyándome eso me hizo un plus para seguir haciendo vídeos y muchas gracias también a los haters que gracias a ellos que se es que tomaron el tiempo de comentar de aportar ese granito en mis videos me dieron ese shot de energía para seguir Subiendo video. antes de comenzar me gustaría saber que ustedes quisieran en mi canal que ustedes quieren ver en mis videos me gustaría que comentaran aquí abajito para saber opinan ustedes, así que decidí hacer este vídeo porque son muchas preguntas que me han hecho acerca de la caratina, muchas dudas que ustedes tienen y yo lo voy a responder esas preguntas que me han hecho. Sé que las comentado ya anteriormente en los comentarios pero quiero solo saber verbalmente las dudas que ustedes tengan, así que apunté algunas preguntas que ustedes me hicieron y se las voy a contestar ahora mismo. Una de las preguntas que me hicieron acerca de la caratina es ¿Por qué no dejar la queratina en el cabello y usar la plancha? De eso voy a hablar ahora Esta es la cajita Dolce Esta en especial no se pasa la plancha con queratina jamás Esta queratina una vez tú te la apliques y estés una hora te la remueves con champú y acondicionador, pero te las remueve luego de ahí te pasas el blog y la plancha créeme bájate los mismos resultados que una queratina que se deja la queratina y se pasa a planchar deja el mismísimo resultado yo por qué recomiendo esta por el fácil uso y más si te lo vas a aplicar tú sola es una manera súper fácil de tener un cabello hermoso sin tener que pasarte tanto el blog muchas veces tanto la plancha muchas veces con la queratina puesta porque lo que es la queratina tiene apuesta, si lo han probado anteriormente es bastante como cremosa, aceitosa y hay que darle mucho al blog y a la plancha para que se vaya completamente otra pregunta que me hicieron es ¿cuál es la diferencia del Dolce a la de chocolate, Keratin Milani? Hay que lavarse el cabello con Dolce después de colocar la keratina. Ok, la diferencia la de Dolce a la de que no dice Dolce, porque ambas son de chocolate, es que la de Dolce tú te remueves la keratina y la que no dice Dolce no te remueves la keratina. Así de sencillo. Ambas dan el mismo resultado, ambas están al mismo precio, ambas hacen lo mismo. Y si sí hay que lavarse el cabello con la que es con Dolce después de aplicarte la keratina. Tercera pregunta me dicen aquí. Esto ¿Tienen formol? Pues no La respuesta es no, no tienen formol De hecho no tienen ni siquiera casi olor Es súper bueno ya que no te va A dejar asfixiada por Olor fuerte, así que la podemos utilizar Otra pregunta que me hicieron es ¿Dónde consiguen la queratina? Pues la queratina la primera vez que la conseguí es un Beauty Supply de dueño Ustedes pueden verificar en su país si tienen Esa queratina, pero tienen que ir A un Beauty Supply de dueño No vayan a, a Sally Beauty Porque en Sally Beauty no lo van a conseguir otra alternativa que cuando me vine a comprar por segunda vez la Milano Keratin fue en Amazon. Así que si eres de Estados Unidos, pues puedes conseguirla a través de Amazon. No sé por qué no envían internacionalmente. No tengo ni la más ideas. Nada, le dejo el link a la descripción si quieren acceder a la Keratina que yo utilizo. Y eso es todo. Tratan de conseguirlo en un virtual para de dueños si no tienen la oportunidad de conseguirlo por Amazon. La siguiente pregunta que me dijeron es, porque yo me paso blog y plancha, siempre es sencillo. La gente Dicen después de la queratina Aplícate blower y plancha Y esto es para activar lo que es la queratina Para dejarte ese cabello hermoso, brilloso La última pregunta que me hicieron Y esta no tiene que ver mucho con lo De queratina, es si pasarse Mucho la plancha daña el cabello Todo lo que es en exceso Hace daño, así sea una alimentación Saludable, así sea haciendo ejercicio eh, Por montón, igual Pasándote blower y plancha, si lo hacen muy Constante, si sí se te va a partir el pelo Si sí se te va a caer, te va a poner el fino se te va a aclarar se te va a abrir la hebra en fin si hace daño el uso constante de calor así que pues trata de evitarlo un poquito utiliza también productos para protección de plancha y pues eso ayuda a retroceder un poco el daño al cabello todo con moderación espero que haya gustado este video. es un video rápido y corto mis amores no olviden de comentar que les gustaría ver en mis vídeos a veces se me acaban las ideas y no sé qué vídeos hacer si, sinceramente había con ustedes, así que nada, me despido por el día de hoy. Espero hacer pronto más videos y nos vemos hasta la próxima. Bye.